Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo en este día domingo, el quinto domingo de Pascua. Ha sido una semana maravillosa aquí en nuestra parroquia, en nuestra diosa y la misión. Tuvimos los misioneros caminando por, los, por las calles, por los conjuntos. ¡Uy, qué chévere! Me alegra mucho este regalo de Dios. No merecemos tanto amor, pero el Señor, como Él no da poquito, ojalá nosotros podamos cada día dar más ser más generosos. Todo nos lo ha dado Dios, todo. Todo lo hemos recibido de Dios. Este domingo, queridos hermanos, para dar gracias, para ir a nuestro templo parroquial. Este domingo para bendecir, para glorificar a Dios. Que nadie se quede en sus casas, que todos vayamos a, al templo parroquial a compartir la alegría de la fe, a darle gracias, a bendecir al Señor. Ha sido un tiempo glorificado. Vamos a escuchar San Juan, capítulo 13, versículos 31 hasta el 35. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús, Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amaos también entre vosotros. La señal de que conocen todos, de que soy discípulo mío, será que os amáis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, es un texto corto, pero con un mensaje radical y profundo. A veces nosotros creemos que, que el distintivo es llevaron, llevar la cruz al pecho, y los misioneros lo llevaron, y qué bien. Pero la fe va más allá, queridos hermanos. Un hábito. Un hábito, no es el monje, pero ayuda. ¿Cuál es la señal clave de que seguimos a Jesús, de que somos cristianos? Que nos amamos. Que nos respetamos. Que nos ayudamos. La señal con la cual se harán cuenta que somos cristianos es que amamos. Yo podré predicar bien. Podré tener un templo muy lindo. Podré tener una imagen... Linda en mi casa, una imagen religiosa Pesebre, una cruz Un cuadro de la Virgen Pero si vivo de cualquier forma Si trato mal a los demás Si vivo odiándome La señal De los cristianos Es el amor ¿Cómo debemos dejar ver El cristianismo con el amor? Y el reto es Amar Y amar incluso al enemigo Y la medida del amor es Jesús la cruz, esa es la medida del amor ¿Hasta dónde debo amar? Hasta la cruz Al que me ha ofendido, al que me ha robado, al que se ha aprovechado de mí Al que me ha maltratado Amarlo Así como Él me amó a mí Bueno, mis queridos hermanos A darle gracias a Dios A alimentarnos de la palabra alimentarnos de la Eucaristía los Espero en el templo, el Señor los bendiga Los guarde y los proteja Un feliz domingo